No logro entender. ¿Por qué? No tenía motivos para sospechar. No, no, no, no, no. Todos Ellos no quiso mirar. Yeah, esto es fantástico. Lion Records. No sé. Mis ojos no pueden. Dice algo como esa pequeña cuerpo de uva me trae locuras no sale de mi mente el tiempo ya no me cura solo miro sus fotos aunque tenga dudas mi corazón para ella y sus besos otro le jura pero rendirme para mí no es una opción te volviste mi mundo tú le diste color a toda mi vida gris ahora siento mucho amor el gorro late rápido mi día ya tiene sabor Quiero encontrar de cómo arrancar todas tus preguntas Que me duele que no estés aquí Que me hiere que no seas para mí Eso de no poder dormir Pero nunca fue motivo para no estar feliz Como me encantaría volver a verte O verte volver Que me vuelvo un demente Desde que no te veo y no sales de mi mente Quiero entregarte mi amor para siempre ando con el fora roto, mil pedazos en la mesa Me dejaste bien loco y no sales de mi cabeza Te pienso noche y día, tú eras esa última pieza Que le faltaba a mi vida completar ese rompecabezas No, no, no, no, no, no, no Ya, yeah, ya, yeah. sanar Ya no quiero encontrar Ya no quiero encontrar De cómo arrancar